En la zona de Santiaguilla, al sur del municipio de Tiquipaya, en el departamento de Cochabamba, se registró un nuevo feminicidio seguido de suicidio. El día martes la policía y la fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo de una mujer de 44 años con múltiples puñaladas. De acuerdo al certificado médico forense, la muerte de la mujer ha sido por shock y a consecuencia de 29 heridas punzo cortantes en el cuerpo. Según informes de la FELCB, el crimen fue cometido por su expareja en el domicilio de la víctima. Tras cometer el asesinato, el autor, de 27 años, decidió suicidarse colgándose con un cable del segundo piso del inmueble. Hasta donde se tiene conocimiento, sí eran una pareja que tenía una relación sentimental. Desconocemos el tiempo que ha durado y cuándo han terminado, pero eran ya estaban separados. La señora teni, tiene cuatro hijos, tres menores y una hija mayor que el día de ayer en horas de la pasada la medianoche recién se ha dado con el paradero de la misma y se le ha informado de la causa de la muerte de su señora madre. Este sería el segundo feminicidio registrado en el departamento durante esta gestión. El primer caso se dio la primera semana del mes de enero en Santa Rosa, Quillacoyo. Les informó Inés Antesana y Jonathan Molina para la Televisión.